Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Catalán. Mi pregunta es por qué el Gobierno articula un procedimiento mediante el Real Decreto Ley 1-2017 de reclamación previo de las cláusulas suelo por parte de los consumidores, procedimiento que depende de las propias entidades financieras y que son las que han introducido estas cláusulas abusivas en el mercado, dejando al propio criterio de las entidades financieras la procedencia o no de las cantidades a devolver y su cuantía, se nos quiere decir también que con este decreto quieren pretender evitar una avalancha de pleitos ante la justicia. Pero entendemos que esta avalancha de pleitos que seguramente va a haber no puede ir jamás en detrimento de los derechos de los consumidores. Jamás. La parte más vulnerable no puede quedar perjudicada y no olvidemos que es la banca la que, la que propicia con estas malas prácticas que no es la primera vez que ocurre que ya le han dicho varias veces que ha creado productos tóxicos es la propia banca la que ha creado este, la que va a crear este colapso judicial por tanto el colapso judicial no es una excusa para nosotros eh, no había ninguna necesidad de dictar este decreto señor catalá no había ninguna necesidad era suficiente con que los bancos hubiesen cumplido lisa y llanamente la sentencia, pero no Vaya lo ha hecho. Terminando, señoría. Sí, señoría, termino enseguida. Eh, ustedes, los bancos, eh, se metieron solitos a vender estas cláusulas, a vender estos productos y defraudando a millones de personas. Y son ellos los que deben recibir el peso de la ley. Respeten, por favor, la división de poderes. De Terminen, señoría, y dejen, y protejan a la gente y rescaten a las personas y no a la banca. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Carnovas, señor ministro.